Víctor, mira, nosotros normalmente eh, hemos sido eh, muy coherentes en el asunto de cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Es una coherencia que, que no nos pueden negar en, en nuestros análisis y tanto tú como yo nunca estamos del lado de, de nadie, sino del lado de las, de las cosas que, que deben hacerse y que como ciudadanos, como muy corriente que somos y intentando ser eh, comunicación, hacer comunicación, externamos eh, eh, nuestra opinión. Eh, este es un comentario breve para las autoridades, sobre todo al presidente Luis Abinader Corona. Ha sido uno de los presidentes que en los últimos 30 años le ha dado más aliento al pueblo dominicano y en la seguridad de que las cosas pueden cambiar. Eso no es indudable, no se le puede quitar y, y, y eso es una cosa. Pero eh, tiene que tener mucho cuidado con estos ruidos de eh, ministros que hace toman el ministerio por sus manos y hacen de él eh, lo que ellos piensen, lo que ellos piensan y eh, sin tener ningún tipo de, de información al, hacia arriba ni, ni llamarle como quien dice no, eh, violar las cadenas de mando, eh, porque los ministros tienen y los ministerios tienen por ley su, su, su facultad, pero eh, tienen que saber que hay un presidente de la República que es el, el, el ministro de ministro Por lo tanto, debe ser eh, consensuado cualquier, cualquier directriz que vaya a favor o en detrimento de la ciudadanía y del gobierno mismo. Por lo tanto, le decimos a Luis Abinader Corona que esa confianza y ese respeto que le ha tenido el pueblo dominicano menos de 100 días, no es, son 100 días y tiene cuatro años de gobierno. O sea, debe de ser aumentar esa confianza o eh, hacer cumplir todas, todas las cosas que hasta ahora eh, el pueblo piensa que se deben hacer. No estoy de acuerdo con muchos de esos funcionarios y es bueno que, que usted... Presidente, le tome el lápiz y tome nota para que así eso se corrija, eso se entuerto y no y no porque voció eh, mucho en una caravana o fue su jefe de campaña, o fue lo que sea. No, si le va a dañar su gobierno, quítelo. Usted ahora mismo estaba comentando con Víctor sobre una fotografía que me mandaron de unas piernas y unas úlceras. Si, si al inicio a ese a esa lesión se le se, se le corrige cuando es una eh, cuando es una ampolla cada una eh, hiperemia o sea, cuando el pie está es rojo si se hubiese tomado la medida correspondiente no llega a ser una lesión grave y eso es lo que yo le quiero decir a Luis Abinader estos funcionarios ...que ya en menos de 100 días... ...ya están causando escosor, ...malos pensamientos... ...enojo... ...a la población... ...le están dañando... ...su imagen... ...una imagen... ...que no quisiera... ...no quisiera yo... ...y muchos de los dominicanos que aún tenemos esperanza... ...en, esta, en este país... ...que lo comenté en, la, en el transcurso del fin de semana... ...con unos amigos... ...que por lo menos hay un poquito de esperanza ante tanta corrupción rampante en los últimos 30 años, ante tanto detrimento del erario público, aún tenemos fuerzas, aún tenemos forma de recuperarnos, aún podemos ser un país en, con un desarrollo sostenible. Pero no podemos seguir cuando usted que es jefe de ministro, el ministro de ministro, va a permitir que dos o tres, dos o tres le hagan bulla y deteriore su imagen que hasta ahora está bien valorada, no nos interesa un estudio, nos interesa lo que dice el pueblo en cada, uno, en cada uno de los estamentos que uno ve en las escuelas en los, en los centros donde se habla de su imagen 100 cosas buenas son empañadas por dos o tres cosas malas, así es que cuidado, mucho cuidado Luis Abinader y si hay que, como dice por ahí el buen algo, si hay que partirle el pecueso, que hay que quitarlo de ahí, no importa que sea hijo de quien sea, no importa de qué, qué historia, qué trayectoria tenga, hay que, hay que, eliminar, hay que eliminar la lesión para que no se gangrene el gobierno. Así es que eso es mi com primer comentario hoy lunes. Bueno, en ese mismo orden, Sergio, eh, hay que reconocer que al momento del presidente Luis Abinader tomar el control del país, pues hizo una selección de sus eh, más cercanos colaboradores que le van a acompañar o que le están acompañando en, en, en este gobierno, pues mucha gente, eh, así como nosotros, eh, nos llenamos de mucho optimismo eh, en función de que el, quienes fueron al tren, ¿verdad?, a acompañarle, pues fueron personas muy bien seleccionadas, eh, como es la intención del presidente. Pero hay algo, y es como tú señalas, Sergio Romero, que no puede permitir ni descuidarse el presidente en el exceso de confianza. Las decisiones que se van a tomar, señor presidente, eh, de manera humilde, deben ser consensuadas para evitar este tipo de de ruido, eh, ruido que hasta cierto punto pudieron evitar si pudiera ser innecesario. Los pasos que usted ha estado dando hasta este momento son pasos que siguen eh, alimentando el optimismo de cada uno de los dominicanos. Y como dice un, un sabio proverbio, una onza de vanidad hace desbaratar mil libras de mérito, señor presidente, con una sola metidita de pata que se está al acecho, que, que se que se haga, ahí tiene usted un sector que le va a entrar a diestra y siniestra. Entonces vamos a evitar... Un sector que no hizo nada por lo vamos que... Vamos a lograr, indígena. vamos a hacer, señor presidente, de que todas las decisiones sean consensuadas, para que sean todos responsables o nadie. De manera que los pasos que se sigan dando sean pasos firmes para no echar para atrás este optimismo que han recibido o que hemos recibido los dominicanos de que las cosas se, se hagan y que se sean haciendo eh, de manera correcta. Así es que mucho cuidado con eso, señor presidente, con el exceso de confianza, porque ahí es que está el peligro, decía don Ramón Vargas. Cero mi comentario eh, es a nivel local. Miren, eh, yo voy en defensa de la DGC, en este comentario que voy a hacer. DGC, ¿verdad? Antes era la MED. Sí. Miren, el, mi, el Banco de Reserva, el Banco de los Dominicanos, mi banco, ¿verdad? El Banco de ser, el Banco de todos. Aquí en San Francisco de Macorís, en el que está salida a Santo Domingo, hay una situación que yo entiendo que el Banco Ayuntamiento, DGC, o llámese como se llame, las autoridades deben de resolverlo. Hay una situación que se ha generado producto de la pandemia. ¿En qué consiste? En que ustedes saben que una se ha triplicado la cantidad de clientes que utilizan el autocaja para, ir a, sí. a, a, para a, a, a hacer sus transacciones por el autocaja, y eso ha creado un problema de de gran magnitud aquí en la avenida presidente Antonio Guzmán Fernández, donde está la sucursal del banco de Venezuela. Hay un tapón que no es producido ni por el semáforo ni por la ni por la empresa que está ahí, es, el, es una situación del banco. Y eso conversando con un oficial de AMED, que yo estoy esperando haciendo fila, y me dijo señor, no puede pararse ahí, y digo yo, y qué hago, Pues yo estoy haciendo fila para entrar a autocar, no mire el tapón que me está creando, y, ¿Y entonces dice yo llega a la esquina y a la esquina está el restaurante Él tiene derecho y Él, tiene, él tiene razón a lo que me está diciendo Ahora bien, entiendo. ¿qué yo hago y qué hacen los cientos y cientos De clientes del banco Que van a utilizar la autocaja Y tienen que ocupar un carril Lo que tiene que hacer sí. el banco, entiendo yo La DGC o las autoridades Mientras tanto, habilitar Habilitar ese, ese carril por ejemplo, qué sé yo, no sé cuántos metros, para que los vehículos se estacionen y no obstruyan el libre tránsito en esa zona que es bastante concurrida. Pero eso hay que buscarle una solución. Usted va ahorita a las 11 de la mañana y es, ah, un, no, tapón, es Pintor, un tapón, es un tapón que hay ahí, una cosa larguísima. Sabe, ¿Sabe cómo se puede se puede solucionar? Invertir la entrada, entrar por detrás y hacer la fila, en el yo, parqueo hacia adelante oye, y hacia la salida de, la, de ese lado que es menos, menos transitable lo que yo ¿Entendiste? Sí, de lo que sí estoy seguro no es o sea, de que yo digo? Que que en, vez de hacerlo, en vez de hacerlo con, así, hacerlo desde allá porque así queda la gran mayoría en el parqueo que, que es un parqueo que en ese lado casi nadie se estaciona y el, puede salir por la otra puerta la otra calle que casi no hay, no hay, no hay el estacionamiento el asunto es que deben prestarle la debida atención permanentemente ah. a gente de la DGC coordinando, pero también el banco, el banco, el banco de reserva tiene que hacer, en coordinación con las autoridades, buscarle una solución, el tapón que se genera diario, diario, en esa zona, es producto de la, de los, de la gran cantidad de personas que, que utiliza y seguirá utilizando hasta tanto esté la pandemia, porque el servicio que da el banco, eh, por el asunto de la, del distanciamiento y la pandemia, es muy limitado y, la, y mucha gente ha optado por utilizar los servicios que te da el autocaja, entonces, esa es una situación que hay que resolverla. De acuerdo con la DGC, con lo que me decía el, uno de los miembros, eh, que, que duramos un ratito conversando, me dijo, oye, tenemos un problema, esto es responsabilidad nuestra, pero entonces me decía a sí mismo, oye, es el banco, es cierto, entonces hay que buscarle una solución a esa situación. Banco, DGC y autoridades, llámese autoridades municipales. Sergio, vamos a una pausa y al regreso seguimos aquí con los comentarios de actualidad en el día de hoy, que es lunes, 21 de diciembre del año 2020. Así que no le cambien, que en breve regresamos.